Disculpe, disculpe de verdad, maestro. no estaba seguro que fuera por acá, que usted quería verme. No te preocupes, Leo, lo importante es que llegaste. Bueno, pues, cuéntame, ¿qué es eso tan importante que quería enseñarme? Porque realmente estoy... Ay, amado, okay. tú siempre tan apresurado. Mira, si te cité aquí es porque quiero mostrarte algo que va a cambiar tu forma de ver la vida para siempre. Pero ¿tiene que ver con la paz mundial o...? o, o... Con todos estos pájaros... ¿Con qué? No, no, no, no, no. No tiene nada que ver con eso. Es algo mucho más importante. Mira ese bolso que está ahí. Tómalo y sígueme. Mira, Leo. ¿Qué ves allá? Una familia pobre, ¿no? ¿eh? Sí. ¿Y qué más? Una vaca. Exactamente. Una vaca. Y esa podría ser su posesión más valiosa, ¿no? Es pues, sí. Pues bien, ha llegado el momento de enseñarte la lección que quiero que aprendas. Pásame la bolsa. Ya, maestro, estuvo bueno. ¿Ya qué es lo que va a hacer? No entiendo. Explíqueme ya de una vez. Ya, ya esto estuvo bueno. Hasta ahí estuvo bien. Ya, no está chistoso. ¡Está loco! ¡Está loco! que no confíen en mí! ¡No voy a confiar nada! miren lo que acaba de hacer un animal! ¡Pobre gente! ¡Vámonos, Leo! en mí! ¿Qué pasó, Leo? Pues yo no sé qué pasó, no sé qué hago acá. Espero solamente, maestro, que no hayamos venido a matar otro animal. Confía en mí esta vez. Sígueme. ¡Vale, Leo! mira. Confía en mí. ¿Qué te parece, Leo? ¿Qué me parece, qué? ¿Te acuerdas lo mil lechosa donde matamos la vaca hace un año? Pues es esta casa No ¿Cómo que no? ¿Qué? Claro que sí Bueno, vino alguien, compró el lote Alguien con dinero vino, compró el lote, votaron a la otra familia ¿Tú no crees, verdad? A por ti mismo vale. Vas a ver Señor, ¿cómo está? ¿Qué tal? Eh, mire, solamente tengo una curiosidad. Yo venía pasando por acá y... Pues hace un año exactamente también pasé por acá y... Lo que pasa fue que yo vi algo completamente diferente. Yo vi... Pues una... Una choza. No era esto, entonces... Quería saber hace cuánto usted vive acá. Hace más de 10 años. ¿Por qué? No, no, no, no puede ser. ¿Por qué? Porque no fue lo que yo vi hace, Hace tan solo un año. hace un año atrás. Teníamos una vaquita. De la cual dependíamos de ella. Y alguien nos las mandó. Nos vimos bastante preocupados. No sabíamos qué hacer. Así que... Trabajamos las tierras. Sembramos semillas. Eh, vendimos vegetales. Pudimos comprar animales. Y a raíz de eso... Logramos lo que tenemos. Incluso pudimos darle trabajo a nuestros vecinos. Hoy por hoy te podría decir que lo doy gracias a esa personas. Que no ¡Wow! Oye, felicidades de verdad, ¿eh? ¿Cómo? Solamente era curiosidad de Buen día maestro. ¿Y? Guau wow, maestro, tremenda historia ¿Y tú crees que si esa gente tuviera su vaca todavía estarían en el lugar que se encuentran? Seguramente no Pues ya ves Su vaca, además de ser su única posesión, también era la única cadena que nos mantenía a una vida de mediocridad y de miseria Y lo peor de todo, Leo, es que muchos de nosotros tenemos vacas en nuestras vidas Ideas excusas. Y justificaciones que nos mantienen atados a la mediocridad. Nos dan un falso sentido de estar bien cuando frente a nosotros se encuentra un mundo lleno de oportunidades por descubrir. Oportunidades que solo podremos apreciar una vez que hayamos matado a nuestras vacas.